programado alguna vez un poquito si no, os recomiendo que os hagáis un poco la sección de los tutoriales de inicio del Flash, podéis descargar una demo de, podéis descargar una demo de la página de Adobe, durante, que será, es completamente funcional durante 30 días y trae todos los tutoriales yo personalmente con esos tutoriales aprendí a hacer casi todo lo básico y el resto a través de internet y en 15 días más o menos podía hacer cosas bastante espectaculares así que realmente el Flash no es tan no es una herramienta terriblemente complicada. Hoy lo que vamos a hacer en este taller es eh, explicar un poco las funciones exclusivas, que, o las funciones que no son útiles a la hora de programar videojuegos, como son, por ejemplo, eh, poder capturar eventos de pantalla, o poder, perdón, poder capturar los eventos del teclado y del ratón, o mover eh, objetos en pantalla, reproducir sonidos y cosas de estas. Vamos a empezar describiendo un poco cómo es el, bueno, el Flash. Esa herramienta tan popular. Esa herramienta que se ha hecho tan popular eh, eh, en Internet. Como, a ver, como programador de videojuegos lo encuentro un poco extraño que se haya hecho tan popular para hacer videojuegos, porque realmente es más lenta que el caballo del malo. Eh, tiene, es tremendamente limitada a la hora, quiero decir, a la que te sales de lo que es mover objetos en pantalla y tal... Tienes que empezártelo a currar como un machote. Eh, pero, por otro lado, claro, funciona en Mac, funciona en Linux, funciona en Windows. Eh, me parece que las últimas encuestas decían que un 92% de los ordenadores que tienen conexión a Internet llevan Flash. Eh, puedes leer Flash desde tu PDA, desde tu móvil. Básicamente, estamos hablando de una herramienta que está muy extendida. Es muy fácil de usar. Podemos o sea, desarrollar, eh, Estamos desarrollando aplicaciones... ...completas en un mes o dos... ...cuando normalmente con otras plataformas tardaríamos de tres a cinco meses. Eh, sus programas pesan muy poco... ...comparados con los de la competencia. Eh, luego veremos los principales competidores en Internet de Flash. Flash realmente se lleva la palma en lo que es de tamaño. Un juego en Flash suele ocupar entre 500k y 3 megas. Y estamos hablando de juegos con un montón de gráficos y sonido. Y sobre todo, por lo general, el Flash es muy estable... Pocas veces he visto que un programa de Flash se me cuelgue. Y normalmente ha sido porque he hecho alguna cosa bestia yo, no el programa. Los principales competidores de Flash a la hora de, en el, de cara a videojuegos son el Shockwave, que es una aplicación de la misma compañía, pero que al contrario que el Flash está orientada a desarrollar aplicaciones multimedia más... Digamos que el Flash originalmente simplemente era una aplicación para de, desarrollar... a. ...para gráficos vectoriales en Internet... ...con animaciones y sonidos... ...y lo de la interactividad fue algo que vino después... ...Shockwave en cambio es una aplicación diseñada desde el principio... Para, para, ser una, ...para desarrollar aplicaciones interactivas a través de Internet... ...lleva aceleración 2D y 3D... ...tiene un lenguaje de programación similar al de Flash... ...con lo cual es también fácil de usar... ...su principal baza es que es extensible... Eh, ...tú puedes crear unas extensiones en C o C++... ...o comprarlas, lo cual es lo normal... Eh, y esas extensiones pues, llevan, pues por ejemplo, un motor de física como el Havoc, eh, mm, hace sistemas de aceleración 3D. También es, muy, es tremendamente rápido, al contrario que el Flash. es Realmente para hacer juegos o sea, de acción, de carreras y tal, es muy rápido. Por otro lado, el Shogwave no tiene soporte Linux. El soporte Mac es escaso y no se actualiza desde el 2004. O sea que... Y bueno, y mientras que el Flash... El plugin ocupa unas 2 megas y las aplicaciones ya hemos dicho que ocupan entre 500 casi y unas 2 megas también. Una aplicación de software puede pesar perfectamente 16 o 20 megas, lo cual para aplicaciones de internet puede ser, es todavía un poquito grande. El otro competidor principal sería Java, que es potente, es flexible, pero también es complejo, muy complejo. Es un lenguaje de programación completo. No, te deja, no tiene ninguna opción así fácil para poner gráficos en pantalla ni no, no, te lo tienes que currar todo lo cual significa pues unos conocimientos bastante más y su estabilidad deja mucho que desear al menos en depende de qué plataformas mientras que el Flash y el Shockwave que se cuelguen es complicado con el Java yo me he encontrado más una vez que el propio o sea depende del, del ordenador la configuración, la instalación la fase de la luna, si es un Pokémon de tierra-agua funciona o no funciona, lo cual bueno, es una vuelta a los tiempos de Windows 98. El Java sería también lo que se usa para los juegos de móvil, para lo que es la programación. Sí, eso también es una ventaja. El Java se ejecuta en cualquier plataforma. Uh -huh. De hecho, eh, por ejemplo, hay un juego que se llama el... ¿Cómo se llama esto? El RuneScape, que es uno de los primeros juegos de rol, estos online, que salió... Son un, los MMORPG que salieron en, eh, para descarrables directamente de Internet y creo que es uno de los pocos que se ejecuta en Solaris. Ya me dirás tú quién va a jugar en una estación de trabajo Solaris, pero eh, se puede, ¿no? Uh -huh. Otros competidores que están saliendo recientemente son el, Silver, el Silverlight de Microsoft. Silverlight de Microsoft usa, una, usa el interfaz gráfico que usa también el Vista, el Windows Presentation Foundation, eh, y luego para hacer el código usa o Javascript o .NET, con lo cual puedes hacer aplicaciones mucho más potentes que pues, con el Flash o con el Shockwave. Por otro lado, como ponen las desventajas, es un programa de Microsoft. Eh, no es que tenga nada en contra de Microsoft, pero ya sabemos que cuando se hace popular tiende a descuidar el soporte para las plataformas minoritarias. El Internet Explorer para Mac me parece que dejó de fabricarse en el 2002 o así. Y aún estamos, me parece que aún estamos esperando una versión del Office de Mac para, las, para los portátiles de Intel. Lo cual significa de que si estáis programando para Silverlight que tengáis en cuenta de que es solo Windows. O será, o algún día puede que lo sea. Otras plataformas así pequeñitas son el Unity. Unity es un sistema de desarrollo bastante interesante. Te permite hacer aplicaciones tipo como el ShopWave, con 3D completo y bastante con aceleración direct 3D y OpenGL. Funciona en Linux, en Mac y en Windows, me parece. Y, el y además es una de las pocas que su entorno de desarrollo es exclusivo para Mac. Mm, luego hay algunas que son propietarias, como el de PopCap o el GameMaker, que usan sus propios plugins. Creo que Game Maker se pueden hacer todavía juegos, pero PopCap es un sistema exclusivo. Como hemos, bueno, Algunas de las ventajas de usar Flash, como ya, ya las hemos comentado, las principales bueno lo que hemos dicho se pueden hacer aplicaciones muy rápidamente está de moda todo el mundo todo todo el mundo conoce Flash eh, en cambio ya no todo el mundo le suena Shockwave y sobre todo si estáis acostumbrados a trabajar pues con Photoshop con Illustrator o habéis trabajado alguna vez con 3D Max todas estas aplicaciones se integran o bien de manera automática o bien mediante plugins con Flash eh, mientras que otros entornos de desarrollo tenéis que bueno, tenéis que currarlo un poquito más ¿Estos son los temas de los que hablaremos hoy? Sí, creo que, queda, creo que se ve bien. Que no es una tachada, pero se ve. Vale. Eh, en un principio, estas son las... Eh, eh, trabajaremos primero con una serie de mini ejemplos y si tenemos tiempo, tengo un juego completo, una especie de versión mini de los Space Invaders, que si nos da tiempo, de, eh, intentaremos explicar cómo funciona por dentro. Lo primero que hemos de pensar en una aplicación Flash cuando hacemos un videojuego es hacer un loop. En Flash hay dos tipos de. o sea, hay, un, hay dos maneras de programar. Que sería, la primera sería esperar a que el programa haga algo y entonces actúas en consecuencia. Es lo que se llama una programación orientada a eventos. Tú haces clic, eh, hay, al, hay alguna parte del programa que intercepta ese clic y le dice a Flash lo que tiene que hacer. Haces, pulsas un botón del teclado y tres cuartos de lo mismo. Pulsas en una ventanita. Eso está, la, la, aplicación, la programación orientada a eventos está muy bien para hacer aplicaciones interactivas en las que no tengamos que actualizar nada en tiempo real. Pero para hacer juegos, sobre todo juegos de acción, donde en un principio vamos a tener cosas que se están moviendo constantemente en la pantalla, eh, como, no sé, disparos alienígenas, eh, invasores... Eh, la programación, normalmente crearemos lo que se llama un loop, un bucle. La manera más fácil, la manera más fácil de hacer un loop en Flash es con, bueno, con esta función que pone aquí detrás, el onEnterFrame. Eh, un onEnterFrame, básicamente, lo que hace es que cada vez que... El Flash trabaja, es como una película, tiene trabaja con fotogramas. El onEnterFrame, cada vez que entras en un fotograma, ejecuta una serie de acciones. Nosotros aprovecharemos, podemos aprovechar ese evento para poner allí, pues cada vez que entres en el frame, mueve los alienígenas. Eh, comprueba si algún alienígena se ha muerto y comprueba si nuestro personaje se ha muerto. Eh, una vez has hecho esas comprobaciones, esperamos al siguiente frame y volvemos a hacerlo todo de nuevo. Mm, la único inconveniente que tiene esta función, como, bueno, como pone ahí en el, en el panel, es que... Eh, dependemos exclusivamente de la velocidad de que le hayamos dado a flash ahora os explicaré ahora vamos a poner un ejemplo práctico Hola, buenas. Flash. este es el interfaz de flash que este es el interfaz de flash que viene por defecto como veis tiene aquí la ventana de, tiempo. de tiempo sí gracias eh, una, la escena la escena que estamos trabajando y los, las propiedades esta interfaz está muy bien si estamos haciendo trabajando como diseñadores, pero como programadores le falta algo muy importante que es el panel de acciones el panel de acciones contiene pues, el código que vamos a ejecutar durante esa aplicación que no os asuste ver tanto texto por favor, que realmente es bastante sencillito eh, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, no nos sirve. Vamos a tener que poner otro. Vale. Este, este ejemplo vamos a ejecutarlo primero para que veáis qué es lo que hace. Y ahora os explicaré paso por paso. Este ejemplo muestra unas flechitas en pantalla. Cuando vale, cuando pulsamos el teclado, la, las cursores del teclado se iluminan. Como veis, es sencillito. Esto lo que estamos haciendo es que cuando empieza la cuando empieza el fotograma, aquí tenemos el on-interframe, arriba de todo, le preguntamos al teclado, ahora explicaré que, cómo funciona esto, mmm, le preguntamos al teclado diferentes cosas y, y actuamos en consecuencia. Eh, el primer eh, lo, este Esta línea de aquí es la siguiente función de la que os iba a explicar, es la clase Key. Con la clase Key podemos acceder a los eventos de teclado de la aplicación. En este caso, le estamos preguntando eh, a la clase Key si tenemos alguna tecla presionada. Es la función isDown. Vale, nos devolverá. En este caso, le estamos preguntando si, si la tecla está abajo y se trata de la tecla arriba, eh, ejecuta algo. Si no, ejecuta otra cosa. Eh, Vamos a. La otra, a ver un momento, aquí. Esto de aquí que. Esto, esta línea de aquí, básicamente estamos accediendo a las propiedades de los clips de la película. En este caso, eh, a su a la visibilidad. Tenemos unos clips de película escondidos, que son estas flechas negras. Vale, fantástico, están agrupadas. Tenemos unas flechas negras aquí que tienen un nombre que está puesto aquí en el clip de película. Y podemos acceder a sus propiedades a través eh, de, de, la, de las acciones referenciándolas desde, por ejemplo, este botoncito de aquí. Todas las flechas que tienen nombre. En este caso, por ejemplo, la flecha de arriba. Todos los clips de película tienen una serie de propiedades. Las más importantes para trabajar en... Las más importantes, digamos, las que vamos a usar son eh, las de posición, que son X e Y. El las de tamaño, que son eh, ancho, width y alto, height. Mm, y las de visibilidad, que son alfa, que controla la transparencia. Y visible, que lo único que hace es eh, si está visible o no está visible. Vale. Eh, hasta aquí, más o menos, los que no sabéis de programación, ¿me habéis seguido? vale eh, Asumo que vuestro silencio me da la razón. Eh, eh, aquí, la, digamos, el, el único comando que estamos usando de programación es el comando if, else, el if es básicamente, le, estamos, le preguntamos al programa por una condición y este programa nos tiene que devolver verdadero o falso. Eh, por ejemplo, en el caso key is down, solo nos puede devolver, eh, pues eso, si esta tecla está pulsada o no está pulsada. ¿Vale? Cualquier otra func una función, por ejemplo, que devuelva un número, tendremos que preguntarle si ese número es igual a algo, por ejemplo. Si no, no nos funcionará. Si es igual, si es mayor, si es menor. Si esa condición es cierta, se ejecuta pues, una función. El else lo que hace es, si esa condición no es cierta, en cualquier otro caso, básicamente, hazlo otro, haz cualquier otra cosa. En este caso, lo que estamos diciendo es, si la condición está es cierta, haz visible el archivo. Si no lo es, escóndelo. ¿Vale? Como vemos aquí, al cambiarlo, vemos que la tecla esta que había movido de sitio, ahora aparece en cualquier otro lado. Vale. Y esto es básicamente la captura de movimientos de teclado. Los, el movimiento de teclado lo, lo podemos usar, pues, bueno, os podéis hacer alguna idea, ¿no? Para controlar a, para controlar bichos o cosas de estas. Las ideas las ponéis vosotros. Yo solo os explico de qué hace. Vamos a hacer el. Vamos a, poner, vamos a hacer como si yo este ejemplo lo hubiera creado desde cero. Lo primero que hacemos es poner unos, eh, unos clips de película en pantalla. ¿vale? En este caso, los clips de película los tengo en la biblioteca. Estos clips de película los he creado con Illustrator, los he copiado, los copié directamente y los pegué dentro de Flash. Eh, y lo, y, al, y les he puesto nombres. Los nombres se los pones eh, en la sección esta de propiedades. Creo que está, queda, un poco tapada por la, queda un poco tapada por nuestras cabezas, pero creo que se ve. Y a través de este nombre, tú puedes eh, en cualquier momento acceder desde la parte de programación sin, eh, al objeto este, al clip de película. En este caso, eh, lo que hago yo es... Eh, Inserto, bueno, inserto la ruta de destino para el objeto, en este caso como está en el. como está en el. Bueno, es que estoy en el clip de película. Vale. Inserto una ruta de, de la lista de objeto y desde aquí puedo acceder a sus propiedades. Por ejemplo, si quisiera modificar, eh, pongamos. Si yo cada vez que pulso la tecla arriba quisiera que la, tecla, que la flecha de arriba se fuera para arriba, por decir de alguna manera, podríamos acceder a las propiedades Y y sumarle. Por ejemplo, este comando de aquí, que pone más igual, lo que estoy haciendo es sumarle a la propiedad cinco puntitos lo que sería la altura, vamos, sí. a Y. Bueno. Sí, de abajo. Sí. Eh, me he olvidado de comentar de que en Flash, la, al igual que, bueno, el, el Flash, eh, esto es cero y hacia, abajo, o sea, y hacia abajo sumamos puntos y hacia la derecha sumamos puntos también. O sea, en este caso, si quiero que vaya para arriba, tendría que darle negativo. a negativo. Adiós. Y se fue. Eh, Era eso lo que me estabas preguntando o se me ha ido mucho la olla. Sí. sí. sí. Y en, y... Sí, porque si te das cuenta, en caso contrario, es lo que pone el else, ¿vale? En caso contrario, lo que hace es esconderla. Está la tecla, o sea, si, si está la tecla presionada, muestra la flecha. Si no está, la esconde. Y como, nuevamente, no está presionada, automáticamente las esconde. ¿Vale? Es la, es, lo del, es, el, es la otra parte de la condición. Si tú no quieres que se... Puedes hacer que cuando creas un condicional, que es como se llama un if, eh, puedes hacer que, solo se, que se ejecute solo algo si se cumple o puedes hacer que se ejecute algo si se cumple y algo si no se cumple esto sí, mayoritariamente trabajas con, con condicionales bueno, o al menos al principio luego a lo mejor haces cosas más bizarras eh... Las otras propiedades interesantes, o sea, aparte del teclado, eh, al principio sobre todo nos interesará usar el. capturar el ratón, porque con el ratón podemos hacer cosas de manera más, más sencilla. Los movimientos del ratón ¿eh? los movimientos del ratón eh, tenemos, dos de, tenemos dos tipos de propiedades. Por un lado, la posición del ratón, que se accede a través de las propiedades X mouse y mouse que te dan la horizontal y la posición vertical y luego una clase muy similar a la clase Key que se llama la, es la clase Mouse eh, que básicamente lo que nos permite es controlar las, propias, las pulsaciones del botón primario y de la rueda no podemos capturar ni el botón secundario ni botones raros, ni solo el botón primario y la rueda ¿Vale? en el segundo ejemplo ¿El botón del medio tampoco lo puedes capturar, el de la, ruedecilla? ¿El, de la el botón del medio no, la rueda, sí. la rueda sí. Tiene un evento especial la rueda, solo para ella. Uh -huh. pero el tema del botón derecho es porque cuando tenéis una aplicación en Flash y le dais con el botón derecho, os va a salir el menú de Flash, con lo cual eso ya se da por descartado. Bueno, de pero podría estar bien que pudieras no bloquear ese menú y hacer tocarlo, otras cosas. pero eso también, pero, <risa> pero digamos que suele ser lo normal. Es donde está el tema de escalado, de pararlo, de reproducirlo, etc. Uh -huh. en, la, en el segundo ejemplo... Si, si veis, eh, por un lado nos muestra las coordenadas del ratón eh, al respecto de, del clip de película. Cuanto más cerca de la esquina estoy, más cercano a cero me da y cuanto más lejos, más, más aumenta. Eh, si os dais cuenta, por, su, por cierto, si yo salgo, deja de capturar los eventos del ratón. Flash no puede, no puede saber dónde está el ratón si no lo tenéis encima de, de una película. Ya sea la película principal o una película secundaria. ¿Vale? O sea... eso. Y luego si pulso el botón del ratón me mueve este clip de película tan bonito que he hecho con todo mi amor. Y cinco minutos en flash. Eh, ahora vamos a ver las, las de acciones. Eh, en este caso... Eh, tengo, bueno, primero de todo, vamos a ver qué hay dentro del clip de película. Dentro del clip de película tenemos un cuadro de texto que es, le hemos dado la propiedad de texto dinámico. A los cuadros de texto en Flash le podéis dar tres tipos de propiedades. Texto estático, que solo contiene texto, o sea, eso no lo podéis modificar dentro de acción. Texto dinámico, que es un texto que podéis dejar algo, algo puesto, pero al cual podéis acceder dentro de mediante programación introducción de texto, que es un cuadro que además de, permitir, eh, poner, o sea, de permitirnos a nosotros poner texto, le permite al usuario, a la persona que use el, el programa o la, el juego que estéis haciendo, entrar algún texto. ¿Vale? Eh, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Vale? El texto estático está muy bien para poner carteles. Una de las ventajas del texto estático es que cuando compiláis el Flash... Eh, podéis poner eh, el tipo no, no hace falta que os guarde el tipo de letra. Cuando lo compiláis os lo guarda como vectores y ocupa menos espacio. Si usáis texto dinámico y, por ejemplo, usáis un tipo de letra raro, ¿vale? Eh, si ese tipo de letra no está eh, en la otra en el otro ordenador, no se verá a menos que hayáis copiado las, copiado las letras. ¿vale? Lo cual hace que ocupe el flash ocupe más espacio. Y la introducción de texto mmm, tiene la desventaja de que, bueno, que no siempre querréis que el usuario esté trasteando con, con lo que estáis escribiéndole. Así que cada una tiene su propia su utilidad. Su utilidad vamos. A, esta, a este cuadro de texto dinámico le hemos puesto un nombre. Si, eh, no sé si se ve muy bien, porque como está en la esquina inferior lo voy a subir un poco. Vale. Si os dais cuenta, le he puesto, un, le he puesto una parte una especie de coletilla guión bajo TXT. Esta coletilla eh, nos resulta muy práctica porque el Flash eh, si tiene una serie de coletillas guardadas. El TXT, MC, ahora os explicaré. Si le dais estas coletillas, os muestra las propiedades del objeto. Con lo cual, si, no, si sois como yo, que tenéis una memoria de pez para acordaros de las propiedades, eh, con esta coletilla automáticamente os salen. ¿Vale? Eh, lo, mismo con el, lo mismo con el clip de película. Si yo he puesto aquí target, pero por ejemplo pongo target mc, mc de movie clip, clip de película, el flash automáticamente, cuando yo escribo. Si yo escribo target punto, punto sería para llamar a alguna propiedad dentro de ese objeto, ¿veis? No sale nada. Pero si yo os pongo target mc. Uy, perdón. Hola. ¿Venga por mí? target mc uy ahora me salen cosas eh, puedo llamar a las funciones es como una como una abreviación o sea aquí tengo todas las funciones que le puedo poner a un clip de película ¿Vale? y lo mismo con el txt salen aquí las propiedades de un cuadro de texto hay muchas por ejemplo pues las que ya hemos comentado la x la y el ancho el alto que siguen estando igualmente en un clip de texto, porque un, un cuadro de texto no deja de ser un clip de película con propiedades especiales. Pero bueno, eso ya es... eso bueno, Son otras cosas. Eh, vamos al programa, que era lo interesante. En este caso, el loop, por ejemplo, eh, lo, que, lo, único que le, lo único que hacemos cada vez que entra el frame es actualizar el texto del cuadro, de este cuadro de texto dinámico que hemos hecho, y le hemos puesto una cadena con. con o sea, es una cadena que lleva texto y lleva variables. ¿Vale? La, el texto puro y duro lo tenemos que enclaustrar entre comillas. No me preguntéis cómo se ponen comillas en un texto puro y duro. Eh, en este caso, pues x espacio, la, la, la posición del ratón, una línea nueva. Esto es una lo que se llama una constante. New Line simplemente lo que hace es introducir un salto de línea. Un return, vamos. Eh, la Y y la, la propiedad Y. Y luego lo que creamos es un evento. Porque los botones del ratón, no al contrario que los botones de teclado, no podemos preguntárselos dentro del loop. El, el, el, en este caso lo que estamos haciendo es crear una variable que va a contener... Esta variable va a contener... Eh, la, un, un, lo que se llama un, un escuchador, un listener. Eh, un listener lo que hace es eh, estar a la espera de los eventos de, que le asignamos, que escuche. En este caso, por ejemplo, con este comando de aquí, mouse at listener, lo que estamos haciendo es que, a partir de ahora, esta variable que hemos definido aquí arriba sirve para escuchar los eventos del ratón. ¿Vale? Cuando, cuando hay un evento del ratón, eh, podemos hacer que esta variable sirva para interceptar esos eventos. ¿Cómo hacemos eso? Pues, como en la línea de abajo, lo que hacemos es pues eso, crear eh, lo que se llama un, evento de, una, un escuchador de eventos. Eh, por ejemplo, ¿ves? por ejemplo, aquí no, me va a servir, aquí no me sirve de nada lo que me está dando. Es una de las putadas del Flash. Si yo, por ejemplo, le pongo on mouse up, que veis, por cierto, no sé si se verá muy bien. Sí, yo creo que sí. Si os dais cuenta, se ha cambiado de color. Eh, on mouse up es, otra, es una función que me indica si he soltado el botón del ratón. Y on mouse down es la función que me diría si tengo presionado el botón del ratón. Vale, pues En este caso, lo que estoy diciendo es: cada vez que eh, levantes el botón del ratón o cada vez que bajes el botón del ratón, ejecuta esto. vale La función, eh, por ejemplo, en este caso, lo que le estoy pidiendo es que el, este, el clip de película que hemos llamado Target, espero, creo que le he cambiado el nombre antes. Sí, a ver. Sí. El clip de película que ahora hemos llamado, antes conocido como Target, ahora conocido como Symbol. Vale su valor X y su valor Y que sean iguales que los del ratón. ¿Vale? No tiene mucho... Estos ejemplos no son... ¿Vale? O sea, no... ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me pierdo mucho? Vale. Eh... Bueno, aquí hemos comentado los... las propiedades de los clips de película. Las propiedades, bueno... La posición, la rotación, el tamaño, la visibilidad... La rotación en Flash, por cierto, eh, es un poco curiosa, porque hay algunos objetos que trabajan en grados y otros objetos que trabajan en radianes. ¿vale? La verdad es que no tengo ni idea qué, qué objetos trabajan con grados y qué objetos trabajan con radianes, y es un coñazo. Porque siempre acabas confundido y te poniendo el valor equivocado. Ah, en caso de duda, por cierto, tengo que decirlo, una cosa buena que tiene el Flash... Es un sistema de ayuda. Ante la duda, pulsáis F1 y os da una documentación bastante completa, incluyendo ejemplos que a la mayor parte le sonarán a chino. A mí también me sonaban al principio a chino, pero que van muy bien cuando llevas un tiempo. Dime. Eh, sí, pero no puedes capturar la propiedad, de, o sea, la profundidad. O sea, puedes capturar el x y, el y como si fuera un, la, la captura como si fuera un ratón. Sí, porque como la captura como si fuera un ratón, lo que quiero decirte es que no, o sea, puede, te capturará la posición x y, pero no te capturará, por ejemplo, pues la profundidad cuando pulses la, con la tableta contra, contra el bueno. Sí, no te, o sea, no te, no te capturará la intensidad, solo te capturará si estás pulsando o no pulsando. Sí y te los, toco, y te los toma, eh, cada uno depende del que tengas activo en ese momento te capturará uno o te capturará el otro ya te he dicho que el Flash para estas cosas es bastante, tiene algunas cosas que son muy limitadas si estabas pensando en hacer un programa de dibujo en Flash <risa> buena suerte <risa> eh, vale, pues vamos al tercer ejemplo oh, reproducir un sonido mm, emocionante con todas las cosas que tiene el flash para hacer, no sé, trabajos con gráficos, puedes mover gráficos, rotarlos, cambiarle el color, añadirle efectos de blur, añadirle efectos de sombreado. Para el sonido tiene una gran cantidad de cosas. Puedes reproducir el sonido, puedes cambiarle el volumen y creo que ya está. Como veis es eh, súper potente, súper poderoso. Afortunadamente para la mayor parte de las cosas sencillas sirve. Para el ejemplo de sonido tenemos aquí el que yo llamo el desestresante. Mm. Sí, ¿no? Si fuera un grafista más increíble, seguramente estos serían, parecerían, disparos, parecerían auténticos disparos, agujeros de disparo y sonaría un, objeto, un sonido de disparo más potente, pero bueno, eran las 3 de la mañana. Eh, como veis, básicamente, yo lo que hago es, cada vez que pulso el ratón, suena un ruidito y aparece un clip en pantalla. Se supone que son agujeros de escopeta. Sed compasivos conmigo, no estudié arte. Eh, lo que estoy haciendo aquí ahora pasamos a la versión en código es eh, creo un objeto o sea, de la misma manera que antes he creado un objeto que guardaba un evento en este caso lo que hago es crear un objeto que lo que hará será guardar un sonido ¿vale? disparo esto es la clase, el tipo de variable que estamos usando ¿vale? la variable sound y le decimos esta clase es un nuevo sonido y eh, esta vez creo que sí que el, la ayuda contextual sí que sirve. Disparo, ¿veis? Me salen aquí todas las cosas que puedo hacer. Aunque parece que tenga muchas funciones, realmente la mayor parte de estas no las vais a usar o nos no van a servir de gran cosa. Que lo sepáis. Eh, muchas de estas están pensadas para, para reproducir sonidos a través de Internet. Que carguéis un sonido externo, pues como lo que hace el YouTube con los vídeos... Y cuando termine de cargarlo, pues lo reproducís o lo reproducís al vuelo y cosas de estas. Pero de cara a hacer videojuegos, no sirven de nada. Eh, en este caso, las funciones principales que vamos a usar son attach sound, que es la, que, la línea que hay abajo. Attach sound lo que hace es... Eh, le asignamos un sonido a esta variable. En este caso, el sonido tiene que estar en la biblioteca. Que es este sonido aquí. Que... Como veis, y este sonido tenemos que darle una, tenemos que hacer que para poder acceder, acceder a él desde el programa, igual que a los clips de película les dábamos un nombre, a los objetos de los deca les tenemos que dar también un nombre a través de una vinculación Action Script. Básicamente lo que hacemos es, pues eso, ir a vinculación y ponerle un nombre. Marcamos como exportar para ActionScript Script y ya está, ya hemos terminado con esto. Como veis, el nombre que le he puesto, que es shot, pues aquí se lo ponemos y a partir de entonces ya queda asignado. ¿Y cómo reproducimos el sonido? Pues, nombre de la variable, start. Con eso empezamos el sonido. Si es un sonido muy largo y queremos cortarlo, podríamos hacer, por ejemplo, que parara también al cabo de un rato. Que no, no, no, no podemos hacerlo. ¿Veis? Tampoco me deja. Eh, lo siento. Eh, bueno, este... este este ejemplo tiene, unos cuanta, tiene unas cuantas cosas de más. Eh, ahora os explicaré qué es lo, más, qué es lo que hace más. Para, por ejemplo, eh, lo, del, lo de hacer el agujero de escopeta lo hace con un comando que se llama ATTACH MOVIE. El ATTACH MOVIE, hola, vale. el attach movie es una función que, de, que tienen todos los clips de película para copiarse a sí mismos. Eh, a la hora de programar videojuegos va a ser nuestro mejor amigo. Olvidados del perro y del ratón. Eh... Básicamente, sobre todo en los juegos de acción, donde tengamos que tener ahí. Llegará un momento en que no podemos contar los objetos en pantalla. Arrastrar un clip de película a la pantalla, que es lo habitual, está muy bien, pues cuando podemos contar, pues sabremos exactamente lo que va a haber en la pantalla. Pero bueno, en la mayor parte de los videojuegos no será el caso. En este caso entramos con Attach Movie. Attach Movie es una función que tiene cierta complicación, entre otras cosas porque. Mmm, vale, una vez creado. O sea, porque cuando creamos el clip de película, ¿cómo accedemos a él después? Vale, ahí lo tenemos, está en la pantalla, pero como no sabemos cómo sabemos cómo se llama, pero estará ahí realmente. Sabremos cuándo estará. Eh, ahí es donde entra una pequeña que es que yo puedo. Hacer que el attach movie este eh, si, si le asignamos a una variable, hola, llegamos al final, vale, y al final de esa variable, o sea, podemos, o sea, esa variable que acabamos de crear. Este cuadro de aquí es la mejor ayuda del programador. Eh, eso que pone ahí level 0 y de 0 es el auténtico nombre, el nombre verdadero de este clip de película. Yo, por ejemplo, puedo hacer, pues no sé, mismamente, vamos a borrar este clip de película. En jutu.unloadmovie. Un load movie lo que hace es borrar una película que hayamos creado antes. Ya no aparece. Porque la creamos y la borramos. Pero si os dais cuenta, van apareciendo nombres diferentes. O sea, señal de que se están creando los clips de película, pero como los borramos antes de que aparezcan... Ya sé, es un poco chorra el ejemplo, pero... En fin. Eh... A, la hora de, a la hora de... De cara a, a programar juegos... Normalmente tendremos que guardar estos clips de película, este nombre de clip de película, en alguna variable, como la que hemos creado ahora al vuelo, eh, para luego poder a, trabajar con ellos, cambiar sus posiciones, hacerlos más grandes, hacerlos más pequeños, etc. La última función importante para hacer un videojuego: las colisiones. El Flash eh, tiene un sistema de colisión que es bastante cutrillo. Normalmente, mmm, o sea, ¿sabéis lo que es un bounding box? Vale, a ver un momentito. Yo tenía por aquí un bonito gráfico. Sí, aunque parezca mentira, todo este documento lo escribí... En... En una noche. Me aburrí mucho. Vale. Si os dais cuenta, el clip de película este que hemos creado, ¿vale? Tiene una o sea, los, el clip de película contiene varios elementos y está rodeado por, por lo que es una caja. Y esta caja es la bounding box. ¿vale? Si os dais cuenta, el propio Word hace exactamente lo mismo. O sea, todo el gráfico que. Todo este gráfico que he creado, a pesar de que hay zonas blancas que no son. O sea, que sería, deberían ser transparentes, me crea lo que se llama una caja, una caja contenedora. Esto es el bounding box. ¿Vale? El flash solo puede hacer comprobaciones de colisión con el bounding box. Es decir, si tenemos dos objetos redondos, eh, cuando lo colisionen entre ellos, colisionarán con el cuadrado, con la parte cuadrada que lo rodea, no con el círculo en sí. El ejemplo que he preparado. A ver, un momento. Hola, buenas. Ejemplos. Oh, ¿veis? Estas son las maravillas de. Usé una fuente que no está en este ordenador. ¿vale? Y como no la ha encript... no incrustado, pues seguramente se verá raro. Claro. Ouch, ouch. Vale. Si, si os dais cuenta, bueno, ahora estoy colisionando bien, pero si yo, por ejemplo, voy aquí. Como, como veis, eh, al, como estoy chocando la bounding box de la flecha con la bounding box de la señal de stop, pues da igual, aunque, aunque teóricamente nosotros veamos perfectamente que están a un kilómetro de distancia, siguen considerando un golpe. Hay, hay maneras de programar una, una comprobación de colisión bien hecha, pero se nos escapan para el, para el tutorial de hoy cuando seáis hombres de hierro y cosas de estas, si decidís dedicaros a la programación de videojuegos, acabaréis aprendiéndolas. Pero son duras. Yo todavía no he llegado. Eh, ¿Qué estamos haciendo en esta película? Tenemos, tenemos tres objetos. Nuestra amiga la flecha roja, nuestro compañero es la señal de stop y este bonito cuadro de diálogo. No es que no te, no te pille. Que se vea que está tocando una caja con la otra y que se ve el espacio blanco por la. Sí, no, el veis. La box. veis el, como veis, el bounding box de la flecha y el bounding box, o sea, es. tiene un espacio. deja un espacio considerable de margen. Y realmente aquí está. pues eso. No hace, o sea, es que realmente. es que aunque no, o sea, tiene un margen bastante. bueno, pues eso. <coughs> Perdón. Eh, pues eso, tenemos una flecha a la que le hemos dado un nombre, tenemos una señal de stop a la que hemos dado un nombre y tenemos un ouch a la que le hemos, al que le hemos dado nombre. Y eh, en este caso lo que hacemos es: eh, si os dais cuenta, aquí he creado una acción fuera del loop. Por defecto me esconde el. Por defecto escondemos el cuadro, el cuadro de ouch. Luego aquí hacemos estas dos líneas de aquí. Son similares a unas que hemos visto antes. Estamos colocando la flecha la, justo centrada con el ratón. Ahí donde movamos el ratón, moveremos la flecha. Y aquí está la función nueva del día. Bueno, de, la, de este momento. Hit test. Si la flecha golpea con la señal de stop, que nos devolverá verdadero o falso, haz visible el out. En caso contrario, escóndelo. ¿Vale? Como ya hemos visto, el efecto es... Me encanta, es que me desestresa mucho. De hecho, si lo escondemos, como tú has dicho, realmente aunque comentemos la línea... Eso que he hecho, eso que, he hecho, que le he puesto... Eso sí que ha sido un buen efecto de sonido. Eh, esas, dos, esas dos flechitas que le he colocado aquí, eh, es comentar una línea. Eso hace que simplemente ya no, ya no funcione. Es un comentario. Si te das cuenta, pues como tú dices, realmente esa línea no hace falta. Veo que realmente... ¿Eh? Sí, pero en este caso, si comento esta y descomento esta, o sea, si yo, digamos, impido, lo que pasará será que una vez colisionemos, ya no vuelve a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta de aquí está fuera del loop, es decir, esta la ejecuta una vez y ya no vuelve a ejecutarla. vale En el loop, digamos, es esta función de aquí, lo que es el, el, el, el buque principal. Entonces, esta función se la ejecutamos una vez y esto es lo que estamos ejecutando siempre. Por eso, si, por eso comentar esta hace que desaparezca el, o sea, hace que no vuelva a aparecer. En cambio esta sí que realmente es redundante. Pero bueno, es que esto lo hice creo que a las dos de la mañana con una sobredosis de café. Y bueno, es lo que suele pasar en estos casos. Bueno, lo he dicho. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vais de, cómo vais? Lo estoy haciendo muy espeso. Uh, Habéis muerto mucho. Uh, vale. Eh... Aunque os parezca mentira, este increíble videojuego con tanta potencia, o sea, un derroche de potencia gráfica y efectos de sonido, Está hecho con los, mismos, eh, con los mismos comandos que os he enseñado. Y unos cuantos sonidos. Eh, evidentemente no tiene, no, eh, no tiene ni, ni, ventana de, ni ventana de victoria, ni de derrota, no tiene puntuación, no tiene... Pero bueno, eh, eso explica lo básico. Eh, vamos a ver. Este... Este programa ya es un poco más complicado. Si os dais cuenta, he separado las funciones del juego en diferentes ventanas para poder para poder trabajar, o sea, para que podamos hacer cada una de ellas por separado y así si hay alguna duda. Eh, lo primero de todo cuando hacemos un videojuego, aquí es donde hubiera ido bien que nos hubiéramos preparado ese maravilloso papel de proceso de creación de videojuegos. Eh, cuando hacemos un videojuego, primero nos, a mí me, me sirve bastante bien plantearme qué es, lo que va, qué es lo que va a ocurrir en el videojuego. En este caso, vamos a abrir una, una, un bloc de notas, así lo haremos a lo bestia, a lo bruto. Vale. En el Space Invaders tenemos una nave que controlamos nosotros, ¿vale? que se enfrenta a unos invasores controlados por el ordenador. ¿Vale? Nosotros podemos disparar a los invasores. ¿Vale? Si le damos a los invasores, estos desaparecen. ¿Vale? Y en este caso el juego gana, el juego termina cuando. Cuando ganamos a los invasores, o sea, cuando desaparecen todos los invasores, ¿Vale? Como veis, el juego este, esta versión es más simple que un zapato. ¿Cómo lo traducimos esto en términos informáticos? ¿Vale? pues sabemos que cada turno tenemos que mover nuestra nave, en este caso con teclado, mover a los invasores. comprobar si hemos disparado mover el disparo comprobar si le hemos dado y comprobar si hemos ganado ¿Vale? esto esto que hemos hecho aquí esta lista es el bucle eh, lo que sería, lo que compondrá nuestro buque, el bucle del juego, ¿vale? Moveremos nuestra nave con los controles del teclado, moveremos a los invasores, dispararemos, si hemos disparado, moveremos el disparo, comprobaremos si le hemos dado a alguien, si le hemos dado a alguien, pues actuaremos en consecuencia, borraremos la nave, borraremos el disparo, etc. Y comprobamos si hemos ganado, y si hemos ganado, paramos el juego. Y antes de esto, porque claro, esto es el bucle. Pero ahora tenemos la cosa de... Antes de esto, ¿qué tenemos que tener? Poner la nave en pantalla. Poner a los invasores en pantalla. vale. Esto, estas dos líneas de aquí arriba, que solo las ejecutaremos una vez, son lo que se llama la inicialización del juego. vale. Cada vez que empecemos el juego, tendríamos que borrar la pantalla poner la nave en pantalla y poner los invasores. Y cada vez que, y cada vez que durante el juego, haremos el loop. Vale. ¿Cómo se traduce esto? En la programación en flash. Bueno, hay más cosas que me he olvidado de inicializar. Hola. Eso estaría muy bien, pero en este juego no pierdes. O sea, técnicamente en el, juego de los en el juego original de los Space Invaders, aparte de que los invaders podían dispararte, si llegaban abajo gan ganaban ellos. Pero es que estaba muy cansado. Si nos, da tiempo, si nos da tiempo, cuando termine de explicaros el tutorial, o sea, cómo funciona este juego, intentamos añadir la condición de derrota. Pero nos podemos aburrir mucho esperando a que los invasores lleguen abajo. ¿Alguien le puede acercar el micro para que lo podamos oír, oír todos, empezando por mí? Sí, sí, tira, tira. Tira. <risa> ¿Las naves las hiciera en 3D? Hombre, ahí lo que tienes, o sea, lo que es en el flash tú trabajas en 2D siempre. Tú lo que cargas son imágenes o cargas trazados, pero no tienes un objeto que lo puedas rotar. Con mucho tienes un vídeo, una sucesión de imágenes en 2D donde se le ve rotar. Entonces, realmente el tema de las 3D aquí aplicado no tiene demasiado. O sea, lo hemos hecho un poco en ese rollo. No sé si sustituiremos la nave luego. ¿qué? O... Sí, luego intentaremos retocar, poner poner a tu invasor en. Sí, lo retocaremos bueno, en fotografía. El tema y lo básicamente es que esto es 2D. O sea, lo que saquemos de 3D serán imágenes, con mucho, para aplicar aquí. Lo que es una malla en 3D con sus propiedades de rotación, sus vértices y todo, aquí no, no sirve para nada. Sería con un motor 3D, otro programa. Sí. Al principio de la conferencia os he hablado de las aplicaciones competidoras. Tanto Shockwave como Java soportan 3D. Shockwave de manera nativa, Java mediante extensiones. ¿Vale? Si queréis hacer juegos en 3D, eh, las alternativas a Flash serían el Unity, el Shockwave o el Java. Son un poquito más difíciles de usar. Solo un poquito. Bueno, el Java, el Java no. El Java es como dedicarse a darse martillazos contra la paleta. Sí, eso con el flash no puedes hacerlo. Bueno, a ver, sí que se puede, pero yo la gente que lo he visto hacer son auténticos gurús, programadores de estos hombres de acero con, que se dedican a robar código por la mañana... Y su única alimentación es con cafeína. Las cosas que he visto... 3D, el Flash no soporta... Ahora hablando en serio. El Flash no soporta 3D de manera nativa. Cuando tú intentas hacer algo en 3D o en pseudo 3D, por ejemplo, el Doom no es exactamente 3D. Usa una técnica que se llama Raycasting. En el Flash tienes que simularlo. Es decir, tienes que, como quien dice, pasar de todo lo, todas las ventajas que te ofrece el Flash para trabajar con los clips de película y tal y dibujarlo a mano. El Flash no está, a ver, aunque el Flash te ofrece la opción de trabajar y dibujar a mano, realmente no está pensado para que lo hagas y es muy lento. Aunque el Flash CS3 ha ganado muchísimo, el, lo que es el, el Flash Player 9 ha ganado muchísimo en reproducción gráfica, todo lo que es el tema 3D o incluso simulación de 3D eh, lo hace como lo hace como bueno, el culo, lo siento, no, no tiene otro nombre. Eh, y, lo mismo, y ya hablando de 3D real y tal, se vio en la última conferencia que dio Adobe sobre el futuro del Flash, se vio un quake en, en tiempo real mmm, con el nuevo Flash, el Flash 10 que saldrá seguramente de aquí un año o así. Mmm, yo solo quiero recordar que el quake funcionaba en un 486. O sea, estamos llegando ya a puedes imaginarte por dónde van los tiros. De aquí a que usamos 3D, 3D, con el flash. Mm, es lo que te digo, los puntos fuertes del flash son la manipulación de, de objetos en 2D. Puedes a, puedes escalar objetos, hacerlos más grandes, hacerlos más pequeños, puedes moverlos, puedes rotarlos. Eh, y todo eso sin tener que usar programación, digamos, eh, manual. De dedicarte pues eso a dibujar en pantalla tú a mano, pixel a pixel... Eh, todo lo que estás haciendo. Mm, más allá de eso, puedes hacerlo, pero es, no sé, es como hacer una carrera con 600. Puede que tenga su gracia, pero. Mm, no sé si eso responde muy bien a tu pregunta. Es que realmente tendría que haber hecho un capítulo de las limitaciones del Flash, pero me resultaba más fácil decir lo que Flash puede hacer que lo que no puede hacer. Eh, se nota que, aunque trabajo en Flash, realmente no es una herramienta que me guste mucho. Eh, bueno, <risa> volviendo al tema que, volviendo al tema que nos, que nos traía aquí toda esta sección de aquí, todo este montón de líneas, es la parte de inicialización. Aquí no solo estaremos no, solo, no solo estamos eh, ejecutando las acciones. Voy a poner esto un poco más. no solo estamos haciendo estas acciones de aquí, sino que también estaremos, por ejemplo, declarando cosas que nos pueden resultar útiles después. Por ejemplo, eh, al principio de todo, lo primero que he puesto es... Eh, he cambiado la calidad del flash. Por defecto, el flash te, pone, eh, te lo pone en calidad alta. Pero como estamos trabajando en un juego que usa... Bueno, el juego este usaba gráficos muy simples, eh, no tiene sentido, porque si lo pongo en calidad baja se ve exactamente igual. Si usáramos gráficos vectoriales eh, con curvas y colores y tal, sí que es interesante, vamos. Pero en este caso esto digamos eh, la diferencia entre low y high es que el, a calidad alta trabaja tarda, o sea, le cuesta cuatro, como cuatro o cinco veces más dibujarlo todo. Si tenemos muchos objetos en pantalla, es útil considerar bajar la calidad del flash. Luego esta variable de aquí eh, esto es esto es una esto es una declaración de una variable eh, la palabra bar eh, lo que hace es que me permite que a partir de este momento yo en cualquier función en cualquier parte del programa yo puedo llamar a esta variable si dime sí sí y no hay una manera, hay una... puedes medir el tiempo que tarda en dibujar un frame. Y si ves que tarda mucho, puedes cambiar la calidad de la imagen al vuelo. De... Pero, por ejemplo, no trae no trae por ejemplo, cosas como un frame skip, lo de poderte saltar un frame de dibujo o cosas de estas. Podemos implementarlo mediante programación a mano, a manubrio y tal, y de hecho es, una cosa, es, una, es, es algo en lo que estamos trabajando ahora para algunos juegos así más poderosos. Sobre todo cuando trabajas en juegos, cuando estás haciendo juegos que el único jugador eres tú, no importa mucho si te va un poco más lento o no. Incluso hay gente eh, que se aprovecha de esas cosas. No sé si conoceréis un juego que se llama el Tower Defense, que en el que tú tienes que ir colocando torretas para matar bichos y tal. Hay gente que dice que jugar en un ordenador viejo te da ventaja porque como el flash por defecto dibuja, lo dibuja todo, independientemente de lo que tarde en dibujarlo, en un ordenador lento tienes más tiempo para pensar. Entonces, la gente se dedica a hacer maniobras así raras con los ordenadores más lentos. O intentan hacer trucos para que el ordenador del juego le vaya más lento. Aquí ya... Pero cuando estás jugando en un juego multijugador... Realmente es importante que todo el mundo vea exactamente lo mismo más o menos al mismo tiempo. Y en ese caso sí que se interesa, sí que interesa hacer cosas como lo de saltarse un frame, bajar la calidad y cosas de estas. Mm, a través del flash directamente no, pero sí a través de... La latencia, de un, la, la, la latencia se puede medir normalmente a ver cuando quieres jugar en, cuando quieres hacer juegos multijugador en Flash eh, normalmente trabajarás con lo que se llama un socket server un socket server es una aplicación que con la que, eh, que se digamos que comunica el Flash con, con bueno pues con el socket server y que te permite pues, comunicar una aplicación Flash con otra para crear juegos multijugador normalmente los socket servers más más completos ya traen herramientas para que puedas medir la latencia, comprobar cuánto retraso lleva el otro cliente y cosas de estas. Uh -huh. vale. Son gente, pues, que ya se ha hecho, ya ha hecho librerías, ya se han programado sus propias librerías. Ya te digo, gente de pelo en pecho y que no tiene, que tiene mucho, mucho tiempo. Y realmente nos ahorran muchísimo tiempo a nosotros. Bueno perdón, eh, estábamos hablando de eso, la variable. El flash por defecto, cuando creamos una función, por ejemplo, pues la función esta que tengo aquí, initGame, o la función onEnterFrame, eh, todo esto son funciones. Dentro de una función, si hacemos una variable, eh, lo que hemos hecho antes de, de poner... Eh, Vale. Eh, si yo intento, por ejemplo, fuera de esta función, preguntar a cuánto vale en Juto, Flash me responderá esto. No está definida la variable. Y yo, pero si yo la he escrito aquí. Pero como solo la he escrito dentro de la función, no me servirá. En cambio, si yo pongo, si yo, pon, si yo pongo bar eh, frame o bar en juto o bar, lo que sea aquí. Eh, yo puedo llamar a esa función desde cualquier, yo puedo llamar perdón, a esa variable desde cualquier punto del flash. Eso me sirve pues, para intercambiar datos entre diferentes funciones, para guardar información, eh, cosas de estas. Bueno, las variables son muy útiles. Eh, aquí también, al principio del juego, también he inicializado todos los sonidos los inicial, nos inicializamos en la raíz y antes que nada por la misma razón que, la varia, que inicializamos la variable aquí para que yo pueda llamar al sonido desde cualquier función. ¿Vale? En este caso tenemos eh, los cuatro sonidos del loop y el sonido del disparo. ¿No debería haber también un sonido de, de disparo? Aquí solo está el hit. Bueno... Eh esto de aquí son, esto de aquí son la, la iniciación de las variables que nos van a, del juego. Por lo general mmm, yo lo... La, la, o sea, la práctica que uso es crear un objeto con un nombre que me resulte fácil de recordar y dentro de ese objeto voy poniendo propiedades. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con un juego habrá muchas veces que usarás acabarás repitiendo nombres. Por ejemplo, para la posición de la nave, nave X, nave Y. Para la posición del invasor, invasor x, invasor y. Mm, dime. Sí. O sea, aquí lo que estoy creando es en vez de crear una, estoy creando uno, al crear un objeto, lo que estoy creando realmente es un contenedor, ¿vale? Y las variables estas son lo que realmente me importa. En vez de crear, por ejemplo, pues eso, nave x, nave y, nave invasor x, invasor y, invasor velocidad, nave velocidad, lo que sea, eh, lo que hago es crear nave punto y las variables. Es, es una cuestión de gustos. Aquí ya mmm, es una es una... No, no. El objeto object es un objeto blanco y al que yo le asigno propiedades si te das cuenta eh, aquí por ejemplo mmm, ah vale, ya lo veo porque aquí en shoot yo lo eh, he añadido una una propiedad eh, una propiedad, bueno, so solo le he añadido una propiedad y se active, no tiene x, no tiene y, aunque de hecho podría tenerlo y, y luego un sonido, le he añadido también un sonido y tiene una velocidad mmm el objeto, es que es lo que te digo, es. Aquí ya me. Aquí es, quizá debería haber, hecho más, lo debería haber hecho más sencillo de cara al taller, pero bueno. Bueno, digamos que. A, a, bueno, ahora se explica. A medida que vayamos avanzando en el juego, se explicaré esta, la, para qué sirve cada una de estas propiedades. Aunque si os dais cuenta, he hecho. Están comentadas. O sea, si luego queréis mirar el código fuente y tal. Eh, inicializamos un juego. Lo primero es preguntar: o sea, el juego, cuando estamos haciendo un debug en la salida del juego, ya nos dice he inicializado el juego, fantástico. Le queremos mucho. Eso lo hacemos con un trace. El trace mmm, es, una, es un comando que solo nos sirve de cara a programar. Cuando estemos, probando, cuando estemos probando el juego, o la aplicación que estemos desarrollando, tenemos una ventana especial, que es la ventana de salida. Ahí nos va diciendo todo lo que ponemos en el trace. ¿Vale? Lo primero que hacemos es crear la nave, que era lo primero que teníamos, lo, la primero que teníamos en la lista pendiente. Eh, añadimos o sea, Aquí eh, la variable target lo que, me, eh, lo que está guardando es la dirección de la nave. Aquí hemos puesto un comando attachMovie ¿vale? con el nombre de la nave, que en este caso tiene... El nombre nave, el clip de, eh, un, nombre, un nombre único para el clip de película y una profundidad. Y luego le ponemos una posición. Esta posición la he guardado aquí, eh, en shipX y shipy. Eh, ¿Por qué le he guardado una variable si solo voy a llamar una vez? Porque soy un vago. Si yo me dedico a buscar, si yo me dedico a poner eh, lo que se llama hardcodear, es decir, escribir directamente en el código estas propiedades, Luego, cuando quiero cambiarlas, tengo que ir buscándolas por todo el código. Al ponerlas aquí dentro de una variable, yo puedo cambiarlas en cualquier momento. Si yo quiero, por ejemplo, poner la nave que esté en el centro de la pantalla, pues cambio esta variable, vuelvo a copiar el juego y ahora la nave la tengo aquí. Y mira, que, mira qué rápido me cambio. Si es que soy un machote. Soy un poco tramposo, sí. Eh... Me parece que estaba en 300, 400, 470, gracias. Bueno, de hecho, en realidad, le podría haber dado a deshacer. Sí, control Z también control Z es nuestro mejor amigo en estos casos. Yo inventar control Z. Yo inventar Bien. Eh, entonces, aquí ya, eso depende de vuestros gustos. Aquí podríais poner directamente, en vez de ship X, pues poner los valores, pero luego, si tuvierais que cambiarlos en mitad del juego o sea, perder mitad del juego eh, a mitad de desarrollo, pues es un poco coñazo. Eh, y ahora, ahora y lo siguiente que hacemos en la inicialización, ahora que ya tenemos puesta la, pantalla en la, la nave en la pantalla, ponemos los invasores. Pero claro, yo ahora podría aquí dedicarme a escribir, pues tenemos 40 y... tenemos Me parece son 50 invasores. Eh, 50 invasores. Yo ahora podría escribir... 50 veces la palabra touch movie. Pero, como ya hemos dicho, yo soy un poco vago. Así que lo que vamos a hacer es crear un bucle for. Un bucle, un bucle for lo que hace es... Eh, por ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo explicaría? A ver qué nos dice la ayuda del flash. <risa> eh, el bucle for básicamente... nada, En serio. El bucle for lo que hace es ejecutar eh, un, los comandos que pongamos dentro... Tantas veces como sea necesario para que se cumpla una condición. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo aquí pongo una variable. En este caso, la fila, cero. Yo le pongo una condición. La fila cero tiene que ser eh, mayor que el número de filas de los invasores. ¿Vale? Cuando se cumpla la condición, o sea, cuando deje de cumplirse esta condición, el bucle se cierra. O sea, deja de funcionar. Y esto último es, cada vez que termines el bucle, súmale un punto. Es decir, cada vez que yo haya hecho todo esto una vez, la variable eRow suma un punto y continúa otra vez. Así, eventualmente, eRow dejará de ser mayor, eh, perd menor, perdón, que el número de filas de los invasores y podremos continuar nuestro trabajo. Y bueno, esto digamos, eh, entonces tenemos por cada fila y por cada columna, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho antes. Y el invader rows, invader columns, lo tengo puesto aquí. Si quisiéramos darles una ventaja salvaje a los invasores, podríamos poner aquí 10 filas y 10 columnas. Y, vale venga, acaba con ellos, machote. Vale. Y, bueno, como no hay condición de derrota, ahora mismo realmente es muy tampoco hay mucho que decir. Y, y, ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, y entonces lo que hacemos aquí es... Creamos la película y modificamos la posición X y la posición Y. Pero claro, los invas si yo pongo siempre la misma posición, eh, los invasores aparecerán todos exactamente en el mismo sitio. Entonces lo que hago es modificar la posición X y la posición Y por el valor de la columna y el valor de la fila. Y el valor de la columna y el valor de la fila me los dan las variables y row y column que he hecho en el bucle. Hasta aquí más o menos todo bien, ¿no? Vale. Mm, si, yo, si es lo que os digo, yo si quito esto, esta sección de aquí, aparece solo el invasor pero además cuando digo el invasor es que está muy arriba hay 49 más debajo vale entonces y lo multiplico por un margen este margen lo puedo cambiar como hemos hecho antes hemos explicado antes aquí tengo una una, una de las propiedades que he añadido es margen Puedo hacer el margen más pequeño para ponerlos más pegados o más separado para hacerlos más separados. Y bueno, me he olvidado antes de comentaros una cosa que me parece importante y me parece muy mal por mi parte no haberoslo dicho. Cuando, pegáis una, cuando creáis una película dentro del, dentro del juego con el attach Movie, le tenéis que dar un nombre único. Como lo del anillo único, pero con el nombre. Si le ponéis el mismo nombre a la película... Eh, lo que hará será sustituir la última película que tenía el mismo nombre. Entonces, eh, si en este caso lo que estoy haciendo es... Le he puesto un nombre, una, o sea, el nombre... Hay, por cierto, sí, y el nombre tiene que comenzar por una letra. No vale poner un número. Cosas del Flash. Entonces, yo lo que he hecho aquí es, para darle un nombre a los invasores, le he puesto in, una, una, y luego un número. Y este número, el número of invaders... Al final del bucle le sumo un punto y ya está. El más más este que hay delante le permite, nos suma uno, igual que hemos hecho antes con el row más más y el column más más. Vale. Y una vez que hemos inicializado todo esto, hemos puesto la nave en pantalla, hemos puesto los invasores en pantalla, y llega la hora de empezar el juego y llamamos al main loop. ¿Ve? entonces hacemos lo de siempre: root on enter frame, main loop. que está aquí. Vale, vamos a ver. Lo primero que hacemos, nada más empezar, bueno, esto de aquí, ahora esto de aquí es una, bueno, lo, bueno, como os he explicado antes, en el Lorentz Freepti tiene una desventaja y es que cada vez que ejecutáis el, el loop, eh, o sea, no puedes no podéis ejecutar nada que no esté sincronizado con el loop. Entonces, los invasores yo no quería que fueran tan rápidos como la nave. ¿Vale? Si os dais cuenta, la, la, la nave se mueve más veces y el disparo se mueve más veces que los invasores, que solo se están moviendo una vez cada medio segundo. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es pues un truco de estos guarros de programador. Eh, tengo una variable que se llama frame, que la hemos declarado aquí al principio de todo, frame0. ¿Vale? Que cuando empieza el loop le sumamos 1. Y cuando el frame suma 12, 24, 36 o 48, movemos a los invasores. Ahora continuaremos con esto. Pero lo primero de todo es movemos la nave. Movemos la nave, aquí, Move Ship. Este mecanismo es como el de abrir un plátano, sencillito. Si se está pulsando la tecla Left, movemos la nave hacia un lado. Si por el contrario eh, se, está, se está pulsando la tecla derecha, movemos la nave hacia el otro lado. Si os fijáis, aquí lo que he hecho es, en vez de hacer un else, digamos, si la condición es falsa, ejecuta lo otro. Lo que le estoy diciendo es, si la condición es falsa y esta condición es cierta, ejecuta lo otro. Porque si no, cuando no estemos pulsando la tecla derecha, o sea, perdón, en este caso, perdón, la tecla izquierda, si no estamos pulsando la tecla izquierda, siempre se irá para el otro lado. En este caso, lo que ponemos es una segunda condición. Mo cambiamos la posición de la nave por un valor que es la velocidad de la nave, que es, una va es un valor que hemos guardado fuera, y cambiamos la posición de la nave aquí. La, la, bueno. Perdón. Eh, llamamos a la propiedad x de la, del clip de película de la nave. Y, le cambiamos, se lo, y cambiamos esa posición por la variable SIPX que la hemos modificado en este lado de aquí. Vale. Luego, ahora lo que estábamos comentando, la de mover los invasores. Cada vez que muevo los invasores he decidido reproducir un sonido diferente. Hay muchas maneras de hacerlo y la que he hecho yo no es necesariamente la mejor, pero bueno en este caso es la que, la que se me ocurrió en aquel momento. Cada vez que llegamos a un número de frames determinado, Vale, ejecutamos un sonido y ese sonido lo ejecutamos con un comando que se llama switch. Un switch funciona como un if, vale, eh, pero mientras que el if solo le podemos dar verdadero o falso, al switch le podemos dar tantos valores como queramos. ¿vale? En este caso, lo que, los valores que a mí me interesa que switch escuche son 12, 24, 36 y 48, que son, curiosamente, los mismos números de frame que le he pedido que compruebe en el caso, en cada caso reproduce un sonido diferente. En el primer, bu en el primer bucle reproducirá el sonido 1, bueno, 2, 3 y 4. Y finalmente cuando termina de reproducir el sonido, mueve los invasores. En, el, en, el if este, en este, if, por cierto, estos dos iguales de aquí, lo que le estoy preguntando es, ¿este valor es igual a este? ¿Es diferente de poner un solo igual? Esto es un error muy clásico del flash que me parece que también debe ocurrir en otros lenguajes de programación. Si tú aquí pones un solo igual, lo que le estás diciendo es que quieres que, este, que esta variable sea igual a otra y automáticamente te devuelve true. ¿Vale? Eso me confundía mucho al principio porque a veces habían bucles en los que siempre ocurrían cosas y además luego me las cascaba y, luego me, y era porque me había olvidado de poner los dos iguales. Esto significa preguntar si es igual a otro. Y esto de aquí es... Es una, un, un, un comando que se llama O. ¿Alguno de vosotros? No creo. Imagino que si sois de bellas artes, lo que es el AN, el OR y el NOT, no. Imagino que no, ¿verdad? Hay un. Cuando haces una comprobación de verdadero o falso, hay tres, tres valores. Hay, puedes modificar el verdadero o falso por tres. Con una, una cosa se llaman valores lógicos, operadores lógicos, que son el i, el o y el no. Si tú le dices o. En este caso le estoy diciendo, si este es cierto o este es cierto o este es cierto o este es cierto, cualquiera de si cualquiera de estos cuatro valores da verdadero, el resultado completo es verdadero. Si yo, por ejemplo, le pusiera, si este es cierto y este es cierto y este es cierto y este es cierto, estos and, and, esto por, esta, esta condición, por ejemplo, nunca se cumplirá, pero bueno, eh, aquí le estoy pidiendo que todos los cuatro valores tienen que dar cierto para que el, el if me funcione, lo cual en este caso es un suicidio. Pero bueno, a ver, vamos a ponerlo de nuevo. Control Z mejor, amigo. Bien. Mm, bueno, movemos los invasores. Sí, si, bueno. Bien. El problema de los invasores es que tenemos un montón. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo que hemos dicho antes. Podríamos mover cada nave por separado, pero como no somos muy vagos, lo que hacemos es moverlas todas en conjunto. Hacemos un for por cada nave invasora que hay. Eh, los invasores pueden ir en dos direcciones. Pueden ir a la derecha o pueden ir a la izquierda. Eh, he creado creé una variable en, en, la parte de, en la parte de inicialización... Que se llama Invader is going left, que por derecho, por, por defecto, esa eh, es falsa. Eso quiere decir que por defecto van a la izquierda. Ta, ta, ta, ta, ta. Eh, la única diferencia entre este bucle de aquí y este bucle de aquí es que si los invasores están yendo a la izquierda, le restaremos a la X y si no le estaremos sumando. Y luego está la comprobación. Si los invasores han llegado a un extremo de la pantalla. ¿vale? Cambia la dirección. Y lo que hemos hecho aquí, lo que he hecho aquí, en este caso, es, eh, en vez de cambiar la dirección aquí, la cambio al final, de la, al final del bucle. porque Si yo la cambio, si yo cambio la, cambio la dirección aquí al final, el primer invasor que llega al, al extremo, cambi hará cambiar la dirección al resto de los invasores. Lo cual significa que tendremos como... Bueno... Eh, como una especie de... Bueno, mira, esto es más sencillo si lo pongo así directamente. Para que lo veáis. Bueno, no es que tardaremos mucho. Tardan mucho en llegar a un extremo al otro. Bueno, es igual. Al final del, al final del bucle comprobamos si tienen que cambiar de dirección y si es cierto, cambiamos la dirección. ¿Cómo cambiamos la dirección? Este valor de aquí, esta exclamación, lo que hace es decir... Es el, el otro operador que no os he comentado. El valor no. Es decir... Si esto es cierto, ahora es falso. Y si esto es falso, ahora es cierto. Es así. Y, ta, ta, ta, ta, ta. y además, si hemos de cambiar la dirección de la nave, también hemos de bajar una línea a los invasores. Por cada, por, por cada nave la bajamos, bajamos todos los invasores una línea. Y con un pequeño extra subimos un poco la velocidad del invasor. Así, por las buenas. Vale, ¿Qué más tenemos en el bucle? Disparar. Vale, me parece que... Sí, sí. Disparar. Vale. En la fase de disparo, eh, yo he hecho que el disparo esté asignado a la barra espaciadora. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que en el Space Invaders original, y he querido respetar eso, tú solo puedes tener un disparo en pantalla. Es decir, si yo mantengo la tecla a la barra espaciadora presionada... Por mucho que la mantenga presionada, si hay un disparo en pantalla, eh, no veremos nada. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Si está pulsada la tecla espaciadora y no hay ningún disparo en pantalla, o sea, el shoot is active es verdadero cuando hay un disparo en pantalla. Y con este no, lo que le estoy preguntando es eso. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces creamos un disparo. ¿Vale? Creamos el disparo con el comando Attach Movie. ¿Vale? Y aquí. He aprovechado una pequeña, un pequeño truquillo que tiene el, el Attach Movie para darle las propiedades. La x es igual al disparo, a la posición horizontal de la nave y la y es la posición vertical de la nave, pero un poco más arriba. Vale. Y reproducimos un sonido. Reproducimos el sonido del disparo y ahora mismo hay un disparo en pantalla. Vale. Si hay un disparo en pantalla, vale. aquí lo que he hecho es comprobar siempre que haya un disparo en pantalla, es decir, cuando no hay... Si esta, si esta variable está vacía, esto no tiene sentido. Así que mientras esta variable no esté vacía, mueve el disparo. ¿Vale? Y finalmente, aquí comprobamos la colisión. ¿Vale? Por cada nave... O sea, bueno, lo de siempre. Hay 50 invasores, por cada nave... Por cada nave invasora comprobamos si eh, eh, la nave invasora colisiona con el disparo. Reproducimos el sonido de, del invasor, del invasor destruido. Borramos la, borramos el, la, el clip de película. ¿vale? Aquí, eh, bueno, esto lo que hace es... Hemos guardado los las posiciones de los invasores en un, en un Array. Un Array es una colección de variables también. Es parecido a lo del objeto, salvo que la, variedad, salvo que la variable, en vez de tener un nombre, lo que tiene es un número. ¿Vale? Eh, tienen algunos truquillos diferentes. Al objeto, por ejemplo, no le puedes hacer un Splice. Un Splice lo que hace es simplemente, ese invasor lo hemos quitado del Array y lo hemos, hemos compactado todo toda este Array para que ya no vuelva a llamar a. a eso, a, en vez de quedar una posición vacía, lo que hemos hecho es juntarlo, hacerlo más pequeño. Y borramos también el disparo para que no sigamos, para no seguir matando invasores. Y por supuesto, como hemos borrado el disparo, lo que hacemos es pues eso, marcarlo como que no está activo, para que podamos. para que el, el, nuestra nave pueda volver a disparar. Pero. y si no le damos a nadie. Pues si no le damos a nadie, entonces lo que hacemos es comprobar. Si el disparo ha llegado arriba de todo, bórralo. Y finalmente, la última cosa que nos queda es comprobar si hemos ganado. Bueno, esto de aquí es si hemos llegado... Tenemos el if este, comprueba si hay 48 frames. Cuando llegamos al frame 48 lo ponemos a cero. Finalmente comprobamos las condiciones de victoria. En este caso las condiciones de victoria es si no quedan invasores has ganado. Y el último y esto, esto lo he hecho de la siguiente manera eh, una array eh, la array este donde hemos guardado la dirección de todos los invasores tiene, le podemos preguntar la longitud es decir eh, podemos, eh, en, vez de, en vez de preguntarle o sea, en vez de tener por ejemplo una variable que nos cuente el número de invasores y cada vez que disparamos a uno le restamos uno a esa variable, me, lo que he hecho es un pequeño truquillo para ahorrarme aquí espacio que es, como tenemos ya una variable que cuenta el número de invasores, que es la variable que guarda dónde están todos los invasores pues si esa variable llega a cero es como si tuviéramos un contador pues cuando esa variable llega a cero pues hemos ganado y este comando de aquí lo que hace es borrar el evento eh, del loop es decir, eh, si antes hacíamos root on enter frame igual una función si hacemos igual a null lo que hace es ese loop que habíamos creado desaparece, lo borramos, con lo cual pararíamos el juego. No voy a, mira, vamos a hacer una cosa, no voy a ponerme aquí a matar a todos los invasores, pero si con que matemos uno basta, hemos cambiado el número, Vale, he ganado, Dios, es el juego más sencillo del universo, soy un hacha ¿eh? con este juego la carta bueno y hasta aquí había la, y hasta aquí hemos llegado y esto ha sido todo alguna duda pregunta os ha parecido tremendamente aburrido bueno veo que la gente que la aburría se ha marchado ya uh -huh. mm. Mira, yo por un lado, o sea, yo por, por un lado, lo primero que te voy a decir es que en la página vamos a colgar una explicación bastante mejor. Yo espero tenerla lista para, la, para mañana o pasado. Eh, en, la, en la sección de tutoriales, todo lo que hemos comentado hoy os lo voy a poner, pero mejor explicado. Porque yo normalmente me explico como el culo. Cuando lo escribo, tengo más tiempo para pensarlo. Eh, los tutoriales del Flash te explican principalmente cómo usar los elementos de la interfaz del Flash, o sea, cómo poner clips en pantalla cómo vincularlos, eh, te explicarán un poco las acciones sencillas. Pero eh, los tutoriales de Flash tienen un problema y es que están pensados los que te vienen con el Flash por defecto. Están pensados para que tú crees aplicaciones interactivas, no juegos. Y... Pero una vez que te hayas terminado sus tutoriales, si quieres, te puedes pasar por nuestra página, mmm, bajarte el tutorial o buscar tutoriales Flash. Hay unas cuantas páginas interesantes. El problema es que por cada página que he encontrado con un tutorial me desaparece otra. No sé qué pasa con los tutoriales en Flash que aparecen y desaparecen. La gente se debe cansar y los debe borrar o alguna cosa de estas. Y hay unos cuantos libros bastante buenos, ninguno publicado en España, de momento, pero tienen un problema y es que son bastante viejos. Eh, hay uno que es muy bueno, que es programación de videojuegos en Flash MX, pero claro, el Flash MX me parece que es del 2002 o del 2003. Han cambiado mucho las cosas, Puedes a, han cambiado bastante las cosas de cara a ActionScript. Y se pueden hacer muchas cosas interesantes eh, con videojuegos que no que claro, que esos libros no, no, no, no tienen. En cualquier caso, ya te digo, mmm, lo, las, los comandos que os he explicado hoy eh, y básicamente lo que puedas aprender con el tutorial, os debería permitir aprender a hacer o sea, programar algún videojuego sencillo. A partir de ahí ya los límites son tu imaginación, como se suele decir. Si tienes una buena idea y tal, el Flash realmente es una herramienta muy sencilla para hacer... Bueno, Relativamente sencilla para hacer videojuegos. No nos permiten dar ejemplos, no, es, el es nuestro, es nuestro no gran podemos. problema. Tenía un bonito ponjo online, que era lo que yo había preparado para que me admitieran en el trabajo, pero no me lo he traído, lo siento. Y como no tenemos conexión a internet, tampoco se lo puedo enseñar. Pues como ha dicho nuestro compañero aquí Flavio, eh, ahora vamos a hacer una pausa para comer y a las cuatro y media continuaremos con una charla sobre videojuegos de autor, que esperemos que no sea tan seca como esta.